Bueno, mi nombre es Joseph Chávez, soy el secretario de conflictos y organización del sindicato CIPUCE. Venimos saliendo de una asamblea donde los compañeros y las compañeras, a pesar de la represión que sufrimos el viernes, están dispuestos a seguir la lucha, y a continuar luchando por su dignidad y sus derechos más básicos. Nosotros empezamos un proceso... No, de, yo me voy a ir caminando que buscan no solo que se suban los salarios no solo que los trabajadores estén asegurados eh, sino también que se respete la herramienta de lucha que han tenido sus compañeros y compañeras desde el primero de mayo de 2016 que es el sindicato el despido de los dirigentes de, de la seccional el despido masivo de afiliados al sindicato hacen que esta lucha sea una mezcla entre compañeros que están despedidos, que son un 10% de la de, de la de los compañeros en la huelga, y la masa de trabajadores que siguen luchando porque mi, tener el, el respeto a los derechos básicos, el salario mínimo, por ejemplo, que es uno de los temas. Eh, seguir la lucha significa que además de la valentía de poder afrontar la represión y lo que el gobierno siga queriendo mandar para, para acabar con este, con este proceso, es el sostenimiento de la lucha durante estos días hemos recibido muchísima solidaridad de activistas de luchadores en todo el país de organizaciones que nos han permitido después del tercer día de huelga poder mantener las tres, los, los tres tiempos de comida a los compañeros pero bueno, ahorita tenemos una urgencia muy importante que es de seguir manteniendo los tiempos de alimentación en la huelga pero también que los compañeros puedan llevar cuestiones básicas a sus, a sus amigos aquí la mayoría de ellos y ellas tienen hijos, eh, tienen adultos mayores en las casas, es gente que necesita necesita no solo mantenerse aquí, sino saber que la gente en sus casas va a tener comida. Entonces, es un llamado a todas las organizaciones, a todos los luchadores del país, a todas las trabajadoras que quieran apoyarnos con recursos, con plata, mandarnos víveres para poder eh, apoyar a sus compañeros, y a sus familias y poder seguir sosteniendo la lucha. Como se dijo hace un momento, entre más represión recibamos del gobierno, entre más represión recibamos de la empresa, más lucha va a haber aquí y definitivamente nos sentimos muy felices que a pesar de la pe experiencia que tuvimos el viernes de ver policías con perros detrás de los trabajadores por entre los piñales que hoy estén aquí los mismos detenidos y más compañeros llamando a un grito de lucha y diciendo que esto se va a acabar hasta que no se resuelvan las exigencias que es el sindicato y hasta que no se resuelva la situación que ya es insostenible para ellos son muchos acuerdos que hemos firmado con la empresa todos han sido violentados y es por eso que hoy estamos aquí en un proceso muy duro para todos nosotros pero que definitivamente si sigue así de fuerte aquí y si sigues teniendo la solidaridad... Estamos preocupados por los sueldos que llegan, no alcanza para nada. Y ahí esta vez recibimos un pago de 56 mil, un rebajo de 12 mil colones de seguro. Y en esta huelga seguimos y esperamos que nos colaboren con lo que puedan. Gracias. más represión,